hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerles este video es a petición a petición aunque ustedes no crean esa petición esa petición de una chica que me escribió que como se está usando mucho está lo que es lo que son estos estas cadenas en acrílico a veces no sabemos cómo vamos a separar estos elabores esto se llaman eslabones y no sabemos a veces por, no sabemos cómo separarlo o cómo conectarlo porque a veces se pueden romper por la fuerza que le hacemos y vamos en, vamos y yo quise y ella también quiso que le hiciéramos este pequeño video para que ustedes también lo puedan ver bueno chicas bienvenidas sean las nuevas escritoras y los chicos también bienvenidas sean las nuevas escritoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, gracias a todos por estar y por el apoyo que nos brindan. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos video nuevo. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben al canal porque así también YouTube le notifica cuando hacemos videos nuevos. Bueno, yo espero que este video le pueda ayudar a la chica que me escribió y también le puede ayudar a muchas también cuando estén trabajando con esas cadenas en acrílico que se están usando mucho para las mascarillas y para también las los lentes o las gafas de sol bueno vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar para esto van a ser pinzas vamos a usar precisamente las pinzas redonda y la plana porque van, nos van a ayudar a conectar para eso también como ya les mostré anteriormente, vamos a usar las cadenas, eh, las cadenas en acrílico y vamos a usar también una cadena, miren, vamos a usar esta cadena en aluminio. Eh, las cadenas, le quería comentar sobre la cadena de aluminio. Las cadenas de aluminio no se pelan. La cadena de aluminio es un material muy resistente, muy fuerte que dura puede durar hasta año y no pierde su color Cómo sabemos que de aluminio porque el aluminio no pesa si son de metal ellas pesan y se van a dañar a los dos o tres días ya se daña se le va a su color o al mes bueno para empezar yo tema yo aquí tengo ya varias cadenas ya sin ya desarmada Bueno. Para esto, miren, esto, es, esto se llama eslabones Y esta mide, esta cadena en acrílico mide 13 milímetros. Bien, esta cadena mide, mide 10 milímetros, mide esta cadena. Y esta que es de aluminio, esta mide, esta mide 10, perdón, esta mide 10 y esta mide 13. Esta mide 13 y esta mide 10. Bien, para empezar, tenemos que tomar en cuenta que las para desconectar, miren, y conectar las la, eh, los eslabones de la cadena, tenemos que tener en cuenta que ya tienen esas esas pequeñas fisuras que tienen ahí. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en el otro eslabón la pequeña fisura que también tiene y hacemos esto lo giramos miren qué fácil sale ¿Ven? y para conectar para conectar los elabones vamos a hacer lo mismo entramos de esta forma pueden ver lo voy a hacer de nuevo para desconectar buscamos la fisura que tienen la, la ponemos junto con la otra y miren es muy fácil de hacer y para conectar vamos a hacer lo mismo bien ahora yo quiero conectar yo quiero hacer una pequeña cadena aquí miren vamos a hacerlo aquí Esta ya está cortada. bien miren para esto yo voy a hacer una para hacer una para, para hacer una mascarilla un porta mascarilla yo quiero voy a desconectar 7 eslabones, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 okay. este, miren aquí, vamos a contar de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entonces este es mi número 7 yo lo voy, yo lo, me vo, lo voy a, a, a dar vuelta y vamos a buscar la fisura que tiene. Miren aquí, vamos a ir dándole vuelta. Tienen que tener un poco de paciencia y buscar hasta llegar donde está la conexión. ¿Ven dónde está? Aquí. Miren. Voy a buscar la conexión que tienen ambas. Y ya. Miren. qué listo. Miren. Si lo quiero conectar nuevamente, solo tengo que hacer eso. Si lo quiero desconectar, ven, entonces. Ahora, yo voy a tomar la cadena porque quiero, hacer, eh, quiero hacerle algo diferente. Y voy a utilizar lo, mis, lo mismo eslabón. O sea, la misma cantidad de eslabón que voy a usar en esta, lo voy a usar en esta. Y vamos a contar una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, este es, este es mi número 7. Entonces, para esto, aquí sí tenemos que usar las pinzas. Tomamos de manera fuerte sin maltratar la cadena porque puede ser que se pele porque estamos trabajando con metal y aluminio. Entonces, siempre le he dicho que para, para, de, para abrir nuestros... Nuestros elabones o abrir las cebollitas tenemos que mirar, mirar. Entonces no tenemos que abrir de esta forma, así. Para allá, no. Vamos a abrir de esta forma. Esto es un poquito, ella está un poquito apretada. De esta forma, ¿ven? Así. Sacamos este eslabón que está aquí. Ahora vamos a tomar este, miren, y vamos a buscar la conexión así de esa forma y vamos a cerrar, miren. Estoy haciendo poquita de fuerza porque estos es elabones de cadena de aluminio que es un poquito apretada, miren, y cerramos, ¿ven? Ven qué fácil. Ahora, voy a conectar esta con esta que está aquí. Voy a hacer el mismo procedimiento. Abro. Busco la conexión. Vamos a apretar, encerramos y ya miran cómo va quedando. ¿Ven? Vamos a poner esa para acá. Miren cómo va quedando. Ahora vuelvo y tomo, cuento mis siete elabones que voy a necesitar para ponerle aquí, porque vamos a hacer esta conexión: una una de acrílico una de metal una de, de, de aluminio perdón y una de acrílico y así sucesivamente entonces vamos a hacerlo de nuevo contamos contamos un eslabón 2 3 4 5 6 y 7 entonces este es el número 7 voy a buscar miren no voy a abrir de esta forma sino abro así en forma Horizontal, quito esta, busco mi conexión. ¿Dónde salió? ¿Y ¿Dónde está? Hacemos esto. Tenemos que tener una, un buen juego de pinza para hacer esto para que no ayude y también para que las pinzas no maltraten aquí está mi otra 7 si quiero lo que puedo hacer también es hacer esto miren busco la conexión de aquí y busco también la conexión de aquí y lo hacemos despacio y entramos también despacio pero me gusta más hacerlo ya directamente así porque así también tengo la seguridad de que quizás por razón o causa o consecuencia no se va a romper el eslabón de acrílico ¿Eh? miren y ya si nuestra cadena o nuestra puerta mascarilla va tomando va tomando forma también aquí mismo lo que tenemos que hacer es tomar también un eslabón de una cadena y colocársela y pegársela ahí también y poner el enganche para la mascarilla ven que fácil es sumamente fácil de hacer muy divertido queda muy práctico si quieren hacer una pulsera también lo, si quieren hacer una pulsera también lo pueden hacer así también y eso es todo eso es lo que tenemos que hacer entonces aquí yo voy a seguir trabajando en esto Espero que este video sea de ayuda para esa chica que quería que le enseñara a hacer esas conexiones. Y vamos a, y voy a seguir trabajando. Bueno, chicas, eh, suscríbense a nuestro canal. Recuerden que es muy importante que se suscriban, que compartan nuestro video para que nuestros videos sigan creciendo y nuestro canal también siga creciendo. Gracias a todos por su apoyo. Eh, si quieren escribirme, escríbanme directamente al Instagram. Yo respondo más, más rápido por ahí. Lo voy a ser sincero, eh, sincera. Mejor escribanme por ahí para que lo pueda, pueda, tener, pueda atender sus solicitudes. Bueno, nos vemos pronto. Hacer otra entrega de Rincón de Rosy. Nos vemos y espero que este pequeño video le haya ayudado de esta hermosa cadena. Bueno. Nos vemos pronto. Bye. Se le quiere a todas. No olviden de suscribirse, seguirnos en las redes como El Rincón de Rosy RD y compartir nuestro video. Pues muchas gracias a todas. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega.